La restricción presupuestaria muestra todas las combinaciones de bienes que se pueden adquirir gastando toda la renta disponible. En el caso simplificado que estamos eh, estudiando de que solo tengamos dos bienes, el bien A y el bien B, matemáticamente eso sería expresado como que la renta, que disponemos habrá de ser igual a la cantidad de dinero que gastemos en la adquisición del bien A, que lo expresamos como cuántas unidades del bien A compramos multiplicado por su precio, ¿Eh? 50 televisores, 50 pantalones a 20 euros, más cuánto lo gastemos en el otro bien, precio del bien B, por la cantidad que gastemos. La restricción de su para los bienes. Obviamente, como decimos, en la economía existen prácticamente infinitos bienes que podemos adquirir, pues tenemos que escribir aquí más peso C por C, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos los posibles bienes. Como en el plano solo podemos dibujar dos, lo estudiamos para dos y extrapolamos para tantos como deseemos. Bien, esta es la formulación. No nos podemos gastar en la adquisición de lo distintos vienen más dinero de aquello con lo que contamos. ¿Cómo será su representación gráfica? Bueno, muy sencillo porque esto es la fórmula, esta fórmula es una línea recta. Si suponemos que gastamos todo el dinero en la adquisición del bien B, es decir, que la cantidad del bien A que compramos es cero, esto es cero, B a que sería igual, R sería igual a P sub B por B, luego B, Despejando sería igual a R partido por P sub B. Es decir, que si A es 0 todo lo que podemos comprar del 100 B, B sería R partido por P sub B. Es el punto de corte con el eje de ordenadas. Cuando A es 0, R es igual a P sub B por B, despejando B es igual a R partido por P sub B. Este es el punto de corte con el eje de ordenadas de esta línea recta. Si por el contrario, dedicamos la totalidad de nuestra renta a adquirir distintas unidades del bien A y nada del bien B, pues B será cero, R será igual a P sub A por A, por tanto, despejando A, A será igual a R partido por P sub A. Es decir, que el punto de corte del eje de las fisas será R partido por P sub A. Y es una línea recta, por consiguiente, unimos ambos puntos y esta será la restricción presupuestaria, que es lo que nos indica, es que podemos dedicar toda nuestra renta a la adquisición del bien B, estaremos en este punto, toda nuestra renta a la adquisición del bien A, estaremos en este otro, o cualquier otra posible combinación que nos encontramos al lado de una renta nos podemos situar aquí dedicando. Gran parte de nuestra renta la adquisición de bien B y una pequeña parte a la adquisición de bien A, aquí, en otro punto o en una situación intermedia donde nosotros deseemos. Porque aquí, de lo que nos habla la restricción presupuestaria, es de nuestras posibilidades, de qué podemos comprar. Otra cosa es lo que deseemos comprar, que hemos dicho que son las curvas de indiferencia. Lo vemos a través de las curvas de indiferencia, aquí hablamos de las posibilidades. La restricción presupuestaria, podemos ver distintas modificaciones en ella, por ejemplo, si varía el precio del bien. Imaginemos que varía el precio del bien A, que aumente el precio del bien A. En ese caso, el cociente R partido por P sub A disminuirá. Sin embargo, la cantidad que podemos comprar del bien B, seguirá siendo la misma. Luego tendremos un desplazamiento de esta forma. Si sí, lo que tenemos no es una variación en el precio, aquí hemos visto un incremento en el precio del bien A, ah, una disminución, se desplazaría hacia afuera, pivotando sobre este punto. Si sí, en lugar de eso lo que tenemos es una variación en el nivel de renta de los consumidores, pues un incremento en la renta lo que haría es que se desplazase paralelamente hacia afuera la restricción presupuestaria. Podemos adquirir una mayor cantidad de unos u otros. Bienes. Este desplazamiento este paralelo a la vendría provocado por un incremento en el nivel de renta. Ahora que ya conocemos, por un lado, los gustos o preferencias de los individuos que plasmamos a través de la pruebas de indiferencia, y por otro lado, las posibilidades que nos vienen dada por la restricción presupuestaria, podemos encontrar el equilibrio del consumidor considerando ambas cosas simultáneamente. Es decir, nosotros teníamos entre el bien A y el bien B una curvas de indiferencia que nos muestran, recordamos, cada una de ellas nos muestra distintas combinaciones del bien A y el bien B que le reportan el mismo nivel de utilidad y cuanto más alejadas estén mejor, el nivel de utilidad y proporcionará Y por otro lado tenemos una restricción presupuestaria que dada por la renta del individuo Cuanta mayor sea la renta, más alejada estará. Y por los precios, nos va a dar la pendiente que tenga la restricción presupuestaria. Imaginemos que la de este individuo sea esta de aquí. Esta es una renta. Por la ley del punto gordo, esto es tangente aquí. Esto es tangente aquí. Bien. Eh, ¿Dónde se situará? Cuando decimos dónde se situará, nos referimos a qué combinación de bienes adquirirá este bien buscando ser lo más feliz posible, buscando maximizar su nivel de utilidad. Bueno, tienen muchas posibilidades. Por ejemplo, se puede situar aquí en el punto 1, se puede situar en el punto 2, se puede situar en el punto 3. Podríamos intentar estar en el punto 4 y podemos ver que es el punto 5. Y de entre todos estos vamos a ver cuál será el que elija. El punto 1 como el punto 3 son puntos factibles, puesto que forman parte de la restricción presupuestaria. Es decir, que con el dinero que esa persona tiene y dado los precios de los bienes a nivel puede comprar esas combinaciones. Están B3 y A3 lo puede comprar. A3 unidades unidad de bien A y B3 unidades de bien B las puede adquirir. Del mismo modo, se puede adquirir a sub 1 unidades del bien A y de sub 1 unidades del bien B. Y tanto el punto 1 como el punto 3 le proporcionan al individuo proporciona el mismo... Bien, el mismo nivel de utilidad que alcanzamos en el punto 1 y el punto 3 lo alcanzaríamos también en el punto 5. Sin embargo, para adquirir la combinación de bienes A y B del punto 5 necesitaríamos un nivel de renta inferior, puesto que no forma parte de la restricción presupuestaria, sino que está dentro de la restricción presupuestaria y necesitaríamos menos dinero y para acceder al mismo nivel de bienestar y utilidad. Me, eh, un punto que sí que sería accesible y que nos proporcionaría el mayor nivel de utilidad posible, dada la renta con la que contamos, dado los precios de los bienes y dada nuestras el punto 2 forma parte de la restricción presupuestaria, luego lo podemos adquirir. ¿eh? Lo podemos adquirir, pero forma parte de una curva de indiferencia más alejada del origen de coordenada de la curva de indiferencia que eh, tienen los puntos 1, 3 y 5. Luego, el punto 2 sería preferible a estos, al 1, 3 y 5, ¿eh? desearíamos situarnos en ese punto. Este sería el equilibrio de consumidor adquiriendo. A sub dos unidades de bien A y B sub dos unidades de bien B. Ahí sería donde nos situaríamos. Por supuesto que querríamos situarnos en un punto como, por ejemplo, el punto 4, puesto que forma parte de la curva de indiferencia más alejada del origen de coordenadas que esta. ¿Eh? Sin embargo, ese es un punto que es inaccesible dada la renta con la que contamos y dado los precios de los bienes. La restricción presupuestaria nos dice que podemos adquirir todas estas pero no fuera, no podemos negar hasta el punto 4. Bien, pues a partir de este equilibrio del consumidor, que es donde una vez que hemos considerado sus gustos o preferencias y sus posibilidades se situaría, es decir, compararía a sus dos unidades y de sus dos unidades de A y B respectivamente, podemos pasar a deducir cómo será su función de, de, de demanda ante variaciones en el precio de valor. Por ejemplo, si variamos el precio del bien A, vamos a ir pudiendo obtener distintos niveles de consumo de dicho bien, lo que vamos a hacer en el epígrafe siguiente. Partiendo del de equilibrio de un consumidor, en el que está maximizando la autoridad, pues porque consigue alcanzar la curva de diferencia más alejada de lo que Posible, dada su restricción presupuestaria, vamos a realizar modificaciones en el precio de un bien, en este caso en el precio del bien A, que es el que tenemos representado en el eje de accisas. Realizamos esas variaciones en el precio para obtener distintos, eh, distintos niveles de la función de demanda, es decir, vamos a obtener la gráfica de la demanda a partir del equilibrio del consumidor. En el, en el equilibrio que tenemos señalado aquí, tenemos que está consumiendo estas a su una unidades. Sí, ese es el punto 1. Que está consumiendo a su una unidades también lo podemos representar en este gráfico en el que ponemos en función del precio del bien A cuál es la cantidad que desea consumir. Esto es para un determinado nivel de precios. Ponemos que sea para este nivel de precios. Precio sub A superior. Bien, si variamos el precio del bien A, por ejemplo, incrementándolo, si incrementamos el precio del bien A, la restricción presupuestaria va a pivotar. Va a reducirse pivotando sobre el extremo como nos explicaba anteriormente. Entonces, el equilibrio del consumidor se producirá donde alcance la curva de indiferencia más alejada posible del origen de coordenadas, con la nueva restricción presupuestaria, que será, por ejemplo, en este punto 2. ¿Qué significa eso? Significa que ha sustituido en parte el consumo del bien A, pero el consumo del bien B, dado que ambos nos reportan una utilidad positiva, disminuyendo entonces la cantidad de bien A. Ha disminuido. Ante un incremento en el precio, ha disminuido la cantidad de consumo. Hasta 2. Y eso ha sido porque hemos incrementado el precio del B A, luego por aquí este nuevo precio que nos ha originado ese movimiento en la restricción presupuestaria. Como vemos, con solo dos puntos que hemos calculado, ya podemos ver qué forma va a tener. Como bueno, nosotros ya conocíamos, la función de demanda y pendiente negativa. Cuanto mayor es el precio, menor es la cantidad demandada. A partir del equilibrio del consumidor y realizando variaciones en el precio, de dicho bien, del bien que estamos analizando, obtenemos su función de demanda. Del mismo modo que lo hemos hecho variando el precio, podríamos hacerlo variando la renta. Si tenemos un equilibrio del consumidor, la curva de indiferencia que estoy representando ahora. La restricción presupuestaria que por la ley del punto Gordo son tangentes en este punto, aquí, consumiendo esta cantidad A, y B, esta cantidad A sub 1 en A, si hiciésemos una variación en la renta, por ejemplo, incrementando el nivel de renta del individuo cuyo comportamiento estamos analizando ahora. La restricción presupuestaria, como hemos estudiado anteriormente, se desplazará hacia afuera paralelamente de forma que alcanzará un mayor nivel de consumo de servicio. Teníamos, para un determinado, aquí he puesto B, donde no debería ser el nivel de renta. ¿no? Eh, para un determinado nivel de, de renta, teníamos. Este nivel de consumo del bien A, un 1, ante un incremento del nivel de renta tendremos un incremento. Tenemos una relación positiva entre el nivel de renta y el nivel de consumo de ese bien A. Existen casos en los cuales no probado ocurrir así en los cuales va a disminuir, vamos a representar exactamente igual con un incremento en la renta. Si partimos de una situación de equilibrio entre el bien A y el bien B, como esta de aquí, y se produce un incremento en la renta, Podría darse no el caso de que nuevo, la nueva situación de equilibrio se produjera en este punto 2. De tal forma que la cantidad que va a consumir el consumidor de este individuo, de este bien A, disminuye. Dando lugar a una relación con pendiente negativa que va a la renta y el bien A teníamos... En el punto 1, para un determinado nivel de renta, ha aumentado la renta, ha aumentado la renta, y ha disminuido la cantidad. Por lo tanto, tenemos una relación con pendiente negativa. ¿Cuándo ocurrirá esto? A diferencia de esto, cuando estamos hablando de un bien inferior. Este análisis nos permite establecer la diferencia entre un bien normal y un bien inferior. Un bien inferior es aquel en el cual cuando aumenta la renta de los consumidores disminuye el consumo de dicho bien, o viceversa, cuando, cuando disminuye la renta de los consumidores aumenta su consumo, eh, que es el caso que tenemos representado ahí. Este sería un bien normal, aumento de la renta, aumento de su consumo, un bien inferior, a aumento de la renta, de disminución de su consumo. Hay ejemplos eh, muy, muy paradigmáticos, como los que tenéis en, en, el, en los manuales, en el texto que os he facilitado junto con este módulo, por ejemplo, la, el consumo de, de eh, McDonald's, de restaurantes de comida rápida en general, eh, ahora en la, con la crisis económica ha disminuido el nivel de renta de los individuos y se ha incrementado sin embargo el consumo de estos, de estos productos. ¿Por qué? Porque se trata de un bien inferior. En lugar de ir a comer a un restaurante caro, vas a un restaurante de comida rápida que te resulta más barato. Tienes menos renta, consumes más de serie. El último epígrafe de este módulo es el que nos habla del efecto renta y el efecto sustitución. Hemos visto que ante variaciones, de un bien se producen alteraciones en la cantidad que el consumidor desea adquirir del mismo. Pero podemos discernir, podemos diferenciar dentro de esas variaciones eh, dos posibles efectos. Uno es el efecto renta y otro es el efecto sustitución. El efecto renta hace referencia al hecho de que varía la riqueza del individuo. En el sentido de que si se produce un aumento en el precio, el individuo es como si fuera más pobre, puesto que no puede acceder a comprar la misma cesta de bienes que podía comprar antes. El efecto de sustitución, sin embargo, eh, de lo que nos habla es de que el consumidor variará la cesta de bienes consumiendo menos de aquel cuyo bien cuyo precio se ha visto encarecido y comprando más de aquellos bienes cuyo precio relativamente se ha abaratado Sustituye el consumo de bien por otro. Bien, esto nos permitirá diferenciar entre bienes normales y bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos en los que el efecto renta y el efecto sustitución tienen el mismo signo. Ante un incremento en el precio, pues consume menos, tanto por el efecto renta como por el efecto sustitución. Sin embargo, en los bienes inferiores, el efecto renta y el efecto sustitución eh, operan por signo contrario. Ante un incremento en el precio, por el hecho de que somos menos pobres, consumiría más del bien inferior El efecto renta, cambiaría en este caso de signo respecto al caso del bien normal. El efecto sustitución sigue operando de la misma manera. Eh, hay un ejemplo ya más más avanzado dentro de los bienes inferiores, un ejemplo extremo que es el de los bienes Giffen, en los que el efecto renta y el efecto sustitución tienen signo contrario, pero el efecto sustitución incluso en valor absoluto es mayor que el efecto renta. Esto no generaría una función de demanda con pendiente positiva. Esto es realmente muy difícil de encontrar en el mundo real. Esto es una, una cuestión meramente teórica. El efecto renta y el efecto sustitución se pueden diferenciar eh, siguiendo la técnica de Higgs y la técnica de Slasky. No nos vamos a extender en este vídeo, eh, en el desarrollo de estas dos técnicas, en la comprensión de las diferencias entre ambas técnicas, eh, para la cual nos remitimos al material que es eh, el material impreso, el material que se eh, aporta en formato PDF,